Una vez que tengamos todas las verduras bien peladas, lo único que tenemos que hacer es lavarlas, por supuesto, y secarlas. Pelamos también los pimientos, muy fácil. Como veis, solamente tenemos que meter el rabito para adentro y sacamos todo el rabito y la, y la semilla. Y también vamos a quitarle la semilla a nuestro pimiento rojo. La cebolla vamos a cortarla en trocitos pequeñitos, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y con los dientes de ajo vamos a hacer exactamente igual que la cebolla. Los vamos a cortar en trocitos pequeñitos. Ponemos... En una sartén un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a añadir la cebolla y los ajos que lo hemos pelado, lo hemos lavado y lo hemos troceado Lo único que queremos es que coja color, que se pongan doraditos Porque ya terminará de hacerse en nuestra olla de cocción lenta Tanto el pimiento verde como el pimiento rojo también lo vamos a trocear en trocitos pequeños como estáis viendo. Como veis, yo pongo los pimientos de al revés para que se corten mucho mejor. ¿Veis? Le damos la vuelta y cortamos. Así es mucho más fácil cortar unos pimientos. Con el pimiento rojo igual. Vamos a trocearlo. Y lo hacemos de al revés. Como veis, le he dado la vuelta al pimiento y cortamos ahora vamos a poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta ponemos el pollo que yo he puesto muslo de pollo pero podéis poner la parte del pollo que más os guste añadimos la cebolla y el ajo que lo hemos dorado en una sartén con un poquito de aceite añadimos el pimiento verde y el pimiento rojo troceado una cucharadita de pimentón dulce una cucharadita también de tomillo unas hebras de azafrán o como en mi caso de azafrán molido un poquito que ya sabéis que con eso es suficiente pimienta negra molida que si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor y le ponemos como no un poquito de sal, añadimos las aceitunas sin hueso por supuesto y añadimos también las alcaparras, le ponemos el zumo de, de un limón, yo le pongo el colador para que no caiga ningún hueso y le ponemos por último el vaso de, de caldo de pollo o también puede ser caldo de verdura y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas y media después, este es el resultado. Este riquísimo pollo podéis acompañarlo de lo que más os guste, ya puede ser patata frita arroz blanco o patatas cocidas, ya esto lo dejo a vuestra elección.